Bienvenidos a nuevo reto de Divergentuza Familia que. ¡Ah! Crece día. Hermelos ¡Yeah! ¡Sí! World conquistando tu planeta ya. corre menos que la duquesa de las muletas. ¡Ah! Sí, sí, sí. <ríe> ah ¡Tanago fricado! Muy buenas y bienvenidos al primer Draw Soy güey, voy a ganar y me gustan las gachas. Somos los más cachondos de España. Y para quien diga lo contrario, tenemos a José Mota... Y por lo que sea, el rival se fue a <risa> algún domingo por la mañana? Sí, mucho. Pero que conste que yo no fui, ¿eh? Que saben ya quién que fue. Tú lo habías hecho porque tú no eras nunca. ¡Me la suda! ¡Bazín el mar! ser un puto ganador para restregarle a tus enemigos tus victorias en su puta cara? Todo vale. ¡Mayo ¡Que misterio habrá! ¡Puedes arte del imperio! ¡Mayo arte del imperio! ¡Mayo Perdona, perdona, perdona. Siempre, perdona, del siempre. ¡Mayo arte odio Perdóname, perdóname, ya no imperio! ¡Mayo arte del imperio! ¡Mayo arte